Surlingham. ¿Por qué estamos acá? Primero porque han inaugurado este nuevo local. que Estamos acá en Vergara, ¿qué número, Nacho? Vergara 3037. Vergara 3037 en frente a la acción y después de que pasan Vergara y Bustamante, ¿no es cierto? Exacto. Más o menos veces. eran 60 metros, 50 metros, una cosa así. Varias novedades hay acá, el hecho de que el local es una hermosura como ha quedado, él nos viene acompañando hace mucho, pero además adentro del local, luego nosotros viendo, vimos este, lo que es la construcción de un puente de grúa, pero este, que lo hizo el amigo. Eh, contanos cuántos años tiene Hierro Surlingan para, para los que no conocen. Bueno, Hierro Surlingan es una empresa que, que se fundó en 2007, eh, Acá en Urlingan, previamente, bueno, eh, mi viejo ya venía en el rubro eh, desde hacía mucho tiempo, después la crisis del 2001 dejó despatarrado a más de uno, entre ellos a nosotros también, así que nos tuvimos que rehacer, eh, antes teníamos una empresa del mismo rubro, pero con otra, otro nombre, que estaba en Saespeña y bueno, después con el tiempo nos mudamos acá en Urlingan y, y fundamos esta nueva empresa que se llama Hierros Hurlingham en la cual mi viejo es la pata fundamental de, de, de esta empresa y bueno, y es una empresa familiar en la que laburamos claro. toda la familia y, y estamos orgullosos hoy de, de estar inaugurando un nuevo local con, con mejor atención, con, con más espacio y, y bueno, con las expectativas de de todo de lo que todo, cuando todos abrimos un local, las expectativas de, de que las cosas mejoren y, y vayan cada vez mejor. Sí, aparte, ustedes están asociados a todo lo que es el gremio de la construcción. Entonces, Exacto. es un gremio muy multiplicador, ¿no es cierto? Es decir, este, cuando vas a hacer una casa un edificio, hay un montón de, de cosas para, para hacer. Eh, ¿Por qué tomaron la decisión de venirse para acá? ¿Qué es, ¿Cuál es la utilidad que, van a, que va a tener este, este lugar acá para bueno, ustedes? Bueno, nosotros particularmente, más allá de, de la situación... Eh, ...nacional y, y esta cuestión pandémica... ...los claro. rubros de la construcción el año pasado... Eh, ...tuvieron de alguna manera un auge... ...en todo lo que es la construcción... ...más que nada hogareña... ...de toda la gente que se quedó en la casa... ...y bueno, volcó parte de su tiempo... ...y sus ahorros en, en, en hacer refacciones... exacto nos, ...se nos fue dando que, que bueno... ...donde estábamos, estábamos corto de espacio... ...y empezamos a pensar en ampliar un poco el espacio... ...se dio este lugar que a la vez de tener espacio nos daba otro cartel y otra ubicación y bueno, y un poquito eso fue el motivo de, de esta obra que, que, que nos costó mucho esfuerzo y que hoy sí. estamos acá de alguna manera inaugurando así que... Además, tiene la utilidad el hecho que están en, en un lugar de paso muy grande en de alguna manera nos mudamos nosotros estamos hasta hace un tiempo en la calle Jufrey Esconli. Claro. Eh, bueno mucha gente del rubro y del gremio nos conoce, quizás mucha Muchos de los que serían usuarios o personas particulares no, porque estamos en un lugar industrial bastante, eh, quizás, escondido. Y bueno, claro. de esta manera... Allá en La Fargo es, ¿no es en cierto? En La Fargo, exacto. Y bueno, de alguna manera, al mudarnos acá nos da otra visibilidad. Claro. Que, que bueno, esperemos a saber aprovecharla. Uh -huh. Te hago una consulta. Yo entro y veo el Puente Grúa. Puente Grúa es una, es una herramienta compleja y este, le pregunto quién le instala, entonces el padre de él lo señala a él le digo así que vos sabés, contanos un poquitito porque no todo el mundo sabe instalar un puente grúa eh, luego lo vamos a filmar y vamos a, a verlo en detalle eh, cuál es la necesidad, por qué tener que tener un puente grúa porque es importante para una empresa como ustedes u otra ¿Cuál es, es la utilidad fuerte por la cual decir, tenemos que tener el puente grúa? Hay que hacerlo Bueno, sin lugar a duda para el rubro en el que nosotros trabajamos El puente grúa es la herramienta más importante, podríamos decir Y más funcional dentro del rubro ¿Por qué? Porque todo lo que es el movimiento de mercadería que hacemos nosotros eh, Requiere de esta herramienta porque son eh, paquetes de más pesados. de mil kilos, claro. muy pesados entonces, eh, sin esta herramienta eh, se, se complica eh, a nivel laboral. A la vez, lo, lo que te ofrece el puente de grúa, a diferencia quizás de un Zampi o de un autoelevador, es que vos podés eh, utilizar el 100% de la superficie del, del terreno Exacto. para lo que es lo, todo lo que es... Eh, o sea. El, el guardado de la mercadería, el, el, el tener un orden real de, de los productos que uno, que uno maneja y comercializa. Claro, todo eso ustedes lo van a ver, pues luego nosotros vamos a filmar el funcionamiento. Entonces ahí van a entender los dos temas fundamentales. Primero el hecho de toda la superficie, porque eso recorre toda la superficie. Y segundo, que lo que él habla, los paquetes de mil kilos, claro, son hierros, es todo, es todo pesado, todo es muy pesado. pesado. Sí, bueno, y, y este es el tercer puente de grúa que, que ah. armamos para nosotros y después, bueno, tuvimos la oportunidad de armar dos puentes de grúas más para, para empresas de terceros. Eh, en realidad esto, todo tiene que ver con todo. Te contaba que, que allá por el 2001, cuando hubo esta, esta gran crisis, eh, nosotros nos tuvimos que mudar a otro lado y cuando nos mudamos realmente estábamos en condiciones de, de laburo bastante precarias y de alguna manera nos, nos empezamos a meter nosotros en la construcción del puente de grúa porque afrontar ese gasto realmente se nos hacía imposible claro. entonces, eh, bueno, empezamos a investigar en el tema y, y empezamos a asesorarnos con gente especializada, con ingenieros, con gente capacitada, soldadores y a, hicimos el primer puente de grúa vimos que, que, que lo pudimos plasmar y que funcionaba bien y bueno, después hicimos un segundo, después hicimos un tercero e hicimos también dos para, para otras empresas. Es lo que nos está contando es que ellos aprendieron cómo hacerlo. Es, así es el Exacto, tema. Exacto, sí, aprendimos cómo hacerlo. Eh, pero bueno, o sea, no es que nos mandamos a hacer algo eh, sin, sin, sin previo a la loca. No, ni no. a la loca. O sea, esto, todo, todo este tipo de trabajo tiene que estar, eh, o sea, tiene que estar. ¿Cómo sería Tienes con asesoramiento estar... profesional exacto, de todos lados si exacto, pidiendo. O sea, ese es un laburo podríamos decir multidisciplinario porque claro. eh, son varias personas que laburan en, en esto y bueno yo soy quizás la, la cabeza de quien lo lleva adelante pero bueno, no, no soy yo solo el que lo hace sino somos varios laburando en esto y tenemos bueno profesionales desde lo que tendría que ser la, ingenieros hasta soldadores y, y bueno después el, el, todo el tema de montaje que también requiere de, de unas grúas especializadas porque claro. bueno, esto a la hora de construirlo se construye en el piso y después eh, subirlo después es, que es otro, otro otro laburo más así que bueno, estamos contentos y cada vez eh, más profesionales en, en, en la construcción de puentes de grúas para que la gente que viene acá, a Hierro Surningham, viene a comprar, el, el, el formato de pago es el, el, el habitual y en todos lados, efectivos, tarjetas, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Sí, sí, o sea, tenemos las modalidades de pagos eh, que tienen la gran mayoría de los comercios, que son tarjetas de débito, crédito, eh, transferencias bancarias, eh, también, eh, bueno, estamos innovando en estas nuevas eh, maneras de pago que tienen que ver con mercado pago. Y, Está bien. Y bueno, pero estamos abiertos también a, a, a innovar en, en, en cómo se vaya moviendo el mercado.